¿Necesitas construir una ampliación, una bodega o tal vez tu nuevo hogar? Buindor Ferretería Térmica te ofrece productos termoacústicos para la autoconstrucción, paneles zip, ventanas PVC y complementos para armar tu nuevo proyecto. Visítanos en Panamericana Sur, kilómetro 32, lote 4, comuna de Buin, caletera oriente a 200 metros de la rotonda Los Guindos. Contáctanos al más 569-8501-5445 para paneles ZIP o al más 569-7874-9870 para ventanas PVC. En Instagram y Facebook como arroa Windor Ferretería Térmica. En la web nos encuentras como www.ventanaspaneles.cl Windor Ferretería Térmica.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 Abierto de martes a domingo y festivos de 11 a 20 horas. En Instagram nos ubicas como zonaverdespa.cl. Nuestro mail, ventas arroa Nuestro número de contacto, más 569 7160 9163 Para una vida sustentable, Zona Verde. capítulo de Zona Verde en la radio. Ahí de a poquito se va conectando también Joana y hoy día tenemos una invitada muy especial para nosotras. A ver si Joana ahí puedes ahí conectarte junto conmigo. Hola ¿Cómo estás Natalia? esto feliz, acabo de llegar a Santiago, así que estoy muy muy muy contenta de partir eh, mi regreso con este nuevo programa aquí en zona verde. Para partir, como siempre, eh, vamos a hacer nuestras menciones tan hermosas ahí con todos los socios colaboradores de la radio, la cual nosotras eh, participamos. Así que Marcelo, ¿nos puedes ahí apoyar con esta gran lista de socios colaboradores? ¿Cómo están muchachas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también a su invitada que ya van a estar presentando ahí, por supuesto. Sí, eh, le damos la bienvenida a nuestras radios emisoras que se conectan a esta hora de la tarde como Radio Fantástica que hoy por última semana nos transmite la señal FM pero que sigue a través de la señal online y con varias novedades también a futuro. Así que Radio Fantástica igual sigue con nosotros por esta semana todavía por la 101.5 FM. Por supuesto Florencia Radio, la radio de los 80, 90 en anglo, Toda la música, también hasta ahora según Zona Verde, Hoston Medios, JK Radio, por supuesto también a través de winalerta.cl, que es el medio asociado, junto a Radio Maipo, que llevan como pilares este programa, y por supuesto a través de la fanpage de Zona Verde, donde también nos puede ver a través de las redes sociales. Así que, chiquillas, adelante ahí para que ya tome el micrófono en sus manos Natalia y nos entregue este Zona Verde. Gracias, Marcelo. Aquí vamos a, con un capítulo increíble. Yo creo que el tema de hoy a muchas les gusta y a muchos también. Eh, vamos a hablar sobre todo lo que es la cosmética orgánica, natural, cómo cuidamos nuestra piel, cómo estamos ahí transformando algunos hábitos de consumo con respecto a esto mismo. Eh, pero antes quiero dar nuestros anuncios también porque estamos ubicadas en nuestra tienda física, ahí en Mercado Conde. 1368 eh, local 7 donde nos pueden encontrar de 10 de la mañana hasta eh, 21 horas estamos casi de lunes a lunes así que ahí vayan háblenos por interno si necesitan algo o también pueden revisar nuestra página web www.sonaverdespa.cl y cualquier duda ahí se despliega tiene una burbujita de whatsapp que pueden hablar directamente con Joana o conmigo si tienes alguna inquietud algún producto ¿Quieres tomar algún curso, algún tallercito por ahí? ¿Quieres armar alguna iniciativa sustentable dentro de tu comunidad? O de manera personal, nos puedes contactar, nosotras felices de apoyarte e indicarte cuáles son los primeros pasos para esta vida sustentable. Entonces, para empezar, quiero que recibamos a, a nuestra gran invitada, aquí a Karina, ella es una de nuestras proveedoras estrellas también, en conjunto con nosotros, ha ido creciendo también con nosotras. He eh, ido moldeando también dentro de las necesidades que nosotros vamos viendo en nuestra tienda, en nuestros consumidores. Y quiero que ella ya se presente de lleno, así que abre nomás tu micrófono y cuéntanos un poquito de Tikal. Hola, hola chiquillas, qué rico verlas. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación súper entretenido además estar aquí entre este nervio y felicidad de poder compartir este espacio con ustedes, así que súper contenta. Y bueno, y a todos aquellos que nos están escuchando, también agradecerles por darnos este espacio para poder compartir un poquito lo que nosotros somos y las cosas que nosotros queremos entregar. Y sí, pues en realidad, bueno, mi nombre es Karina. Eh, soy profesora de profesión y de corazón, pero a la vez en este camino de la vida, eh, en esta hiperactividad además que me ha rodeado siempre en esta búsqueda permanente, es que hemos estado viendo diferentes cosas de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, de po cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente a través de diferentes herramientas, ¿ya?, herramientas de autocuidado, herramientas de crecimiento y distintos elementos que finalmente hoy después de un camino largo, largo, largo de formación se transformaron en distintos productos cosméticos, sustentables, orgánicos y lo más importante que tenemos hoy día es convencerlos además que son justamente para cuidar nuestro cuerpo, para conectarnos además con él, con nuestras emociones también y a la vez cuidar nuestro medio, nuestro medio ambiente, nuestros animalitos, y todos estos elementos que son parte de nuestra vida. Así que ha sido un camino entretenido, gracias a Zona Verde también empezamos con eh, la elección de distintos productos cosméticos, pero también un poco desde esta curiosidad del eh, no quiero comprar esto, no quiero este elemento porque tiene tanto olor y tanto químico que yo me lo voy a poner. y Entonces, desde ahí nace, con los estudios que he tenido, de empezar a ver eh, hierbatería. Desde las hierbas, qué cosas nos entregan las hierbas. Empezamos con estudios de ancestrología y de lo que las hierbitas nos, en, nos entregan a nosotros, de los beneficios. Y después fue como, mira, y también podemos hacerlo un jabón y no compro un jabón, lo hago, y de ahí empieza como en esta búsqueda finalmente de distintos elementos que fue netamente como para uno, que después se traspasaron a la familia, a los amigos y amigas que fueron los, los primeros como solicitantes de estos productos que para mí eran para mí, y como que de ahí empezó a crecer este pequeño emprendimiento de querer empezar a generar elementos que nos ayudaran a nosotros mismos, en nuestra propia eh, salud finalmente. Y ahí ya después salió zona verde y ya empezamos a crecer y lo, la gente nos empezó, empezó a pedir cosas, así que también estamos, seguimos en el descubrimiento de tener nuevos productos, de descubrir cómo nos podemos ir ayudando, así que ha sido súper entretenido en realidad. Ay, fue como larga la introducción. No, está perfecto para nosotras. Que de hecho también ir contándole un poco a, a los que nos estén escuchando, eh, así como lo decía Karina, para nosotras también ha sido un descubrir. Primero que, por ejemplo, en mi caso, yo soy un poco alérgica, sufro de rosacea, entonces ciertos productos ya a mí no me funcionaban. Y así yo lo veo a diario en la tienda que llega de personas y me dicen, ¿sabes qué? Es que no tiene que tener tal ingrediente. Es que, ¿sabes qué? De esta forma a mí me da alergia, no me ha funcionado. O tengo... Rosácea, psoriasis, soy de piel sensible, soy de piel muy grasa. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo ir sacando un poco los químicos de mi cuerpo e ir aplicándolos de manera distinta? Entonces, poquito todas estas inquietudes se fueron eh, juntando y fuimos armando diferentes tipos de productos y rutinas de belleza que fueran también eh, orgánicas, un cuidado personal. Ahí tenemos una mezcla de todo también... ...hay aplicación de aromaterapia, eh, para poner un poco en base otro nuevo concepto que eh, siempre nos estamos agregando con, con Joana... ...palabras importantes aquí en nuestro vocabulario, aquí en Zona Verde, lo que es una cosmética orgánica, todo lo que eh, no tiene ningún químico es de origen natural... Además, nuestros productos, las materias primas con las que nosotros armamos algunos de nuestros productos, están certificados, testeados, que es una de las cosas importantes, casi un pilar para nosotras, saber que este producto, este, esta materia prima pasó por ciertos procesos para que nosotros podamos elaborar este producto final. Para empezar... Karina, ¿cuál fue como el primer producto que tú dijiste, ya, este sí o sí lo necesito cambiar? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué nació? Qué, ¿Cuál fue? En realidad, el primero fue así como los jabones. Empezamos, primero en realidad empezamos con, como con test naturales, a través de las hierbas. Cuando empecé a meterme a todo el mundo de los beneficios que nos entregan nuestras hierbitas, empiezas a descubrir cómo puedes irte limpiando, como dices, estoy sanando tu cuerpo. Desde ahí nos dimos cuenta que estos principios activos no solo los, los puedes beber, sino que también pueden ser parte de elementos que tú utilizas diariamente. Y ahí nacieron los jaboncitos. Y empezamos con los jaboncitos, con las mismas hierbas, metiéndole ahí la hierbita para que tuviera su principio activo, y como te digo, fue algo para mí, algo para mi casa, para mi hijo, y después empezó a crecer para la familia, porque les gustaba y yo decía, ya yo te voy a hacer para mis amigas y amigos que me rodeaban el trabajo permanentemente, ellos fueron los primeros que estuvieron ahí al filo del cañón pidiéndome cosas entonces ahí ya como que empezó a crecer y empecé en este estudio del, de la cosmética natural, de la cosmética orgánica y respetuosa además entonces ahí ya, ¿qué otros elementos podemos ir integrando? pero desde el jabón empezaron a nacer las aromas -terapia que además la aromaterapia va mucho más allá de solo el aroma, sino que tiene todo un estudio detrás y un amorcito que va ahí en realidad, porque no solo está basada en la aromaterapia, mira, aquí ya se las tengo, se las voy a mostrar para aquellos que la pueden ver, que son eh, además no solo como el producto que vas a, a oler o, o a poner en tu piel, sino que además está como cargado con minerales, con distintas piedras que también tienen como su fortaleza vibracional para ayudarte a lo que la aromaterapia te está entregando. Entonces empecé con estudios de Reiki, empecé con estudios de aromaterapia, de terapia floral, y frente a todos esos estudios que fui obteniendo fue como ya, donde enfrascamos un algo que pueda ser de rápido movimiento de que eh, varias personas puedan vivirlo y ahí nació por ejemplo esta aromaterapia <ríe> y ahí es donde está justamente la terapia floral donde está el reiki porque están pensados las piedritas que tienen para los chakras están limpiados y fortalecidas con reiki entonces cada producto que van haciendo además es como son como hijos que vamos creando porque hay todo un estudio detrás para generar una aromaterapia y para que la persona que lo reciba además, por eso que estos emprendimientos son tan bonitos y yo creo que la mayoría de los emprendimientos son así. Porque uno toma el elemento, lo piensa, lo crea y lo lleva con tanto amor para que el otro lo reciba de esa manera. Entonces además cuando sale el producto y lo recibe la otra persona no va solo a la aromaterapia, no va... Solo para que lo disfrutes, por ejemplo, esta relajación con la banda, ¿no? Va con toda la energía y la vibración para que además de verdad te relajes, <ríe> para que de verdad las piedritas vayan sanando aquellas cosas que están ahí, con los colores de los chakras que necesitas, ¿cachai? Entonces, ahí ya van haciendo todos estos nuevos elementos. Y desde ahí, cuando ya. Eh, justamente nace Zona Verde y podemos como empezar a lanzar todos estos productos, ya la cabecita no era una sola, sino que ya eran dos cabecitas, era la cabecita de Zona Verde que tenía todo un contexto precioso, y esta otra cabecita tratando de seguir a Zona Verde en todo lo que ellos querían hacer además. Entonces ahí ya empezaron a salir todos los otros productos, empezamos con estos champús sólidos también en este descubrimiento de el, el, el cero de no dejar nada, de que lo orgánico además no genere nada, no genere ninguna basura. Pero residuo. no le genera... Exacto. Exacto, muchas gracias, esa es la palabra. El cero residuos, entonces empezaron a salir todos estos champús sólidos, eh, bueno y el jabón además ya no era solo el jabón, ya era el jabón con ciertas fragancias, con esfoliantes naturales, con leches, con leches de almendra, a cada vez fuimos como aprendiendo más de, de cómo ir como respetando además el producto en sí mismo. El jabón comenzó como un jabón y después terminó teniendo vitamina E para cuidarlo, terminó teniendo hierbitas, terminó teniendo esencias naturales para cosas que cuando tú lo usaras además lo pudieras respirar, lo pudieras oler y no te produjera absolutamente nada en tu piel. Porque también en este descubrimiento, como dices tú, hay muchas personas que ya estábamos súper intoxicadas en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos alergias, tenemos enfermedades a la piel, que finalmente la propia enfermedad que sale a través de la piel. Entonces, ¿qué hacemos con estos productos además? Es ayudarte a que eso vaya sanando y de a poquito también vaya sanando por dentro. Por eso que no es solo el jabón, sino que es el aroma es eh, la hierbita o la florcita, en el caso de la lavanda, por ejemplo. En el caso de la caléndula, que es tan bondadosa, entonces el jabón no es solo jabón, sino que te cicatriza, te desinflama y además lo hueles y, y ahí se va generando. Sí, ¿no? Y la experiencia de ocupar un producto orgánico es totalmente distinta. Nosotros vemos el resultado en nuestros clientes que vuelven y que, por ejemplo, nos traen el envase. Eh, y lo hacen circular, que para nosotras es como la mejor batalla ganada, es que nos traigan un envase ya ocupado y que se lleven otro producto de los que son de nosotros. Johanna, para ti, ¿cómo ha sido integrar la cosmética orgánica dentro de tu rutina diaria? porque como algunos ya saben, Joana fue la que inició Zona Verde, por lo menos a mí fue como mi, mi mentora de cierta forma, y ella fue como guiándome un poco en qué cosas podía yo ir integrando también y transformando, cambiando esos hábitos de consumo a algo más sustentable. Así que cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti también eh, el integrar toda la cosmética natural. Bien, eh, gracias por darme el paso. Ah. Estaba ahí hace rato, hace rato, ahí como, ¡eh, quiero hablar! ¡Quiero, hablar? quiero opinar! ¡Quiero opinar! <ríe> ¡Pregúntenme! <ríe> <ríe> Pregúntenme. <ríe> Pero en verdad, como voy a tomar un poco las palabras que decía Karina, eh, hay muchas cosas que nos rodean, sobre todo las plantas, las flores, y cuando te empiezas a dar cuenta que mucho de, de lo que nos rodea es algo vital para nuestra propia sanación, ya sea a través de una aromaterapia, ya sea a través de una flor de bach, ya sea a través de un aceite esencial o de algo como cosmetiquería orgánica. Entonces, es primero entender eso. De hecho, muchas veces cuando llegan las personas a nuestra tienda o cuando nos consultan, es como darles a conocer primero los ingredientes que tienen los productos. De los ingredientes... Eh, al entender que cada ingrediente tiene su, eh, su foco o su rol importante, alguno te protege, el otro te va a lubricar, el otro te va a sanar, el otro te va a exfoliar, y por eso tiene cada uno, eh, es necesario en el elemento total. Y también luego de eso, entender nuestro público. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A... Es aprobarlo todo, por así decirlo, aunque suene medio extraño, pero fue literal. Fue como de qué manera ver qué es lo que hace, cuál es la diferencia entre la caléndula, por ejemplo, y el argán. ¿Cuál es la diferencia entre el argán, la aloe vera? ¿Por qué es importante? Porque yo no entendiendo mucho... Eh, empecé como a, a, a estudiarlo más desde la química, más de lo que, que hablaba la Karina, como más de ella nació como más de las infusiones de la hierba y de entender la hierba, yo me fui como por el lado químico. Entonces, ¿por qué existía la aloe vera? ¿Para qué? ¿Por qué en todas partes está la aloe vera? Entonces empecé a notar que varios elementos tenían aloe vera, que varios elementos tenían argán, que varios elementos tenían caléndula, y entre esos estaban las cremas, los desodorantes, los jabones, los champús, etc. Y como yo no soy tan alérgica a cosas, entonces para mí no... O sea, me gustaba porque básicamente no, no, no me echo muchas cosas en el rostro, entonces no me pinto mucho, no no, no está tan... tan Intervenido. In, eh, Exactamente, entonces la verdad no generaba algo para mí como un cambio tan drástico pero sí empecé a verlo en la gente que me rodeaba, como, oye, mira, tenemos esta muestra, ¿la puedes probar para ver qué ocurre? O, ¿cómo, o ¿cuál fue tu experiencia sin decirle nada? Y después de eso, los comentarios. Y ahí empecé, empezamos a notar que gente le gustaba por varias razones. Primero, por, por la suavidad que quedaba en la piel, los aromas, eh, la experiencia que generaba en el usar algo orgánico también. Es como decir, oye, ¿sabes qué? Algo que nunca me había percatado en cuidarme a mí, es como ya estaba, no sé, enfocada en esto, en esto otro, en el reciclaje, pero nunca como en en algo hacia mí. Y por otro lado, empezar a notar también que en la cosmética natural hay muchos elementos que también por marketing se venden y no necesariamente es un producto necesario para tu rutina. Entonces, también ir entendiendo y, y ir conectando con el consumo consciente responsable. Entonces decir, sí, está bien, pero no necesitas tres tónicos. Con uno basta, pero que sepas por qué existe este tónico. Luego de eso busca tú la alternativa, pero es como ir... Entonces eso también fue algo importante para mí, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué tantas cremas? Yo veía a mi mamá que tenía mil cremas, cremas para todo. Entonces yo decía, ¿por qué tanta crema, tanta cosa, tanto tónico, que el este, que el trifásico, que el bifásico, que era mucho, y era como, ¿para qué? Entonces, el, el poder eh, conectar con eso, también me di cuenta que, oye, era necesario solamente el un tónico para limpieza, luego de eso, que puede ser un jabón sumamente, eh, no sé, de avena, o puede ser el tónico, como el que nosotros tenemos de agua rosa, y así, como ir entendiendo, y de ahí te, te reduces de los 10 cremas que tenías a 3 quizás. Y, y por otro lado... Eh, al, con, al conectar con la, con la cometiquería orgánica, también te das cuenta del trabajo que hay detrás de eso. ¿Por qué? Eh, nos pasó ahora para la, para la Navidad que nosotros teníamos, por ejemplo, cierta cantidad de productos. ¿Por qué? Porque la capacidad también no daba para tener más porque si no, ya después empiezan a salir productos que en día la calidad no es tan buena al ser orgánico. Entonces la gente, como le gusta, empieza a exigir, entonces empieza todo este tema de la oferta y la demanda, y cómo le explicas que no, no, no lo vamos a hacer porque no queremos eh, eh, estresar, por así decirlo, a la persona que los hace, porque es súper importante, a, sí, a la sí, cari, Y aparte, y por no otro perder lado, la calidad. Y no perder, no perder la, la calidad. calidad. Entonces sí. era como tratar de, de conectar. Con, con que es importante eso, pero también es hay un propósito mucho más grande para nosotras, que inclusive decir, ¿sabes qué? Pídelo y resérvalo, porque va a estar, pero vamos a cuidar toda la cadena, de que muchas veces nos enfocamos como en la cadena de producción, pero no nos enfocamos en la cadena humana detrás de eso. Entonces, en este caso súper importante, porque Karina, como explicaba, que también es, para nosotros era entender su forma de hacer el producto, porque por un lado nosotros podemos pedirle mil cosas, pero también el, el poder llevarlo a cabo en un producto que sea un envoltorio cero, circular, que tenga, o sea, son miles de, de, de temas que nosotros le exigimos a nuestros proveedores como tienda. Con varios entonces, pasos antes de... Exacto, entonces pobrecita tía Cari aquí. ¿no? <risa> de qué manera las la sigo, porque quiero pero también conectar con, con los dos mundos, con el mundo más de, de todo lo que significa la producción y la conexión. O sea, Karina, en ese aspecto es súper responsable, es decir, voy a crear un producto, pero cuando yo también esté limpia en energéticamente conectada con eso, y ahí recién voy a crear el producto, y por otro lado, que son muy, muy, muy buenos, y teníamos detrás a la gente pidiéndonos, y nosotros así como, ya, pues, Cari, ¿cuándo nos vas a tener? No, <risa> Eso también me gustó mucho en, en, en empezar a conectar con la cometequería organa, orgánica, cómo lo que hay detrás de eso, que muchas veces no lo, no lo conocemos, no lo hacemos. Y ahí es donde vienen las alternativas. Decir, ya mira, no tenemos este producto, pero si lo combinas con estas dos cosas, puedes tener claro. esta alternativa. Entonces ahí va la creatividad nuestra de ir como conectando y entendiendo eh, los beneficios que tiene la naturaleza y que también. Y ir eh, conociendo los productos, además, cuáles son sus objetivos. O sea, Exacto. una cosa es la forma y otra cosa es lo que el producto te entrega. Entonces, ahí está justamente lo que dices tú. Sí, y sumado también a lo que es el conocerte. Porque cuando llega un cliente y te dice, mira, tengo la piel grasa o tengo rosácea por ejemplo, en mi caso, cada vez que me llega alguien con rosácea como que yo le doy como mi, mi tips así de mi rutina de limpieza y digo, mira, y te ocupo de estos tres productos y así la mantengo bien. Y como que quedan así como, ¿cómo lo lograste? Y es como, no, es que es entender cómo está tu piel y qué realmente requiere y no, no poner excesos de cosas. Porque también pasa que, por ejemplo, cuando eres de piel delicada, eh, te vas por marcas de farmacéuticas o eh, marcas de cosmética ya muy reconocidas y establecidas en el Carísima, mercado carísimas además aparte que son caras aparte que tienen muchos ingredientes que de repente tú lees y no sabes realmente lo que son ni siquiera sabes lo que le estás aplicando a diferencia que acá te vamos diciendo mira tiene tales ingredientes, sirven para esto, y lo puedes aplicar de esta manera, o cómo lo puedes combinar según tu necesidad. Entonces también lo hace un poco personalizado, y eso también es lo interesante que, por ejemplo, dentro de nuestro proceso de venta, entre comillas, para nosotras es asesorar al cliente cuando llega a nuestra tienda, eh, que entienda y que se conozca en este proceso de que, ok, estoy eligiendo algo sustentable, que apoya el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero que también me estoy apoyando a mí misma, que también estoy entregando un poquito más a mí de cuidado, y la gente te llama, te dice, oye, ¿sabes qué? Esta crema me quedó increíble el pelo. O con este jabón no tengo ningún problema. No sé, o de repente no, no necesito tantas cosas, y reduje mi presupuesto a lo que era mi cuidado facial a tres productos en vez de diez. Entonces ya eso, eh, de verdad, para nosotros son como los tremendos triunfos. Es que además, imagínate, si sí, va más allá y es donde se ve finalmente el alma que uno le pone las cosas. Porque una cosa es el vender. O sea, vendamos, ¿cachai? Vendamos lo más que se pueda. Y otra cosa es decir, no, o pues, sea, primero, antes que todo esto, primero tú, primero conócete. ¿Cómo, es, cómo eres? Y también eso para el otro, o la, la, la otra persona en realidad, también es como un pare. O pues, sea, yo vengo embalado y además como tengo una conciencia quiero comprar cierto producto entonces vengo embalado a comprar esta tienda y quiero esto, pero finalmente es como ya, pero para primero es como, ¿qué es lo que realmente necesitas? ¿qué es lo que realmente necesita tu cuerpo? y eso como sea, va a hacer que la persona baje, tenga aunque sea unos segundos o, o unos minutitos Ay, como me escucho dos veces ¿no? <ríe> Ahí sí. un poco como un eco hay no. un eco. Entonces, además, como que está esto de que eh, tienes que parar, aunque sea unos segundos. Solamente porque alguien te hizo la pregunta del qué necesitas realmente. O, o cómo es tu piel realmente. Y ahí, como, aunque no quieras, paras tres segundos en tu vida para autodiagnosticarte, para autoentenderte. Entonces, son varios elementos que aunque ustedes no lo crean, te lleva este tipo de cosmética, lo necesita, porque si no, tampoco va a tener el efecto que tú requieres. Entonces eso también es súper importante. Y ahí justamente en esta necesidad de aquellas y aquellos que llegaban en la búsqueda de esto, es donde van naciendo también estos otros productos, empezaban a hacer las arcillas para estas limpiezas faciales, por ejemplo, para desintoxicarte, para limpiarte permanentemente, que son estas que están acá, para que ellos se puedan ver, también nacen justamente los desodorantes, ahora descubrimos, porque empezamos, los desodorantes fueron todo un tema, un camino largo, un descubrimiento enorme para llegar a los desodorantes, sí, para a, que. Aún estaba en proceso también. Estaba en proceso, siempre en, en mejora, proceso, Siempre en mejora para que sirva justamente para los tipos diferentes de pH para que sirva para los distintos tipos de alergia, y además en esta naturalidad de comprender que no es un antitranspirante, porque tu cuerpo biológicamente necesita eliminar. Entonces todos esos elementos además son aprendizajes para aquellos que van a adquirir estos productos. Y les cuento, chiquillas, miren, un desodorante en barra, ¡Oh, buenísimo! Maravilloso. Estoy como primicia, llevo ¿ya? Ah. Hasta primicia, o sea, ok, estoy súper ¿Sí? feliz porque llevo tres días usándolo. Maravilloso, no me he ensuciado la ropa, súper durito. Mire, pasó por tres partes de armado y desarmado hasta lograrlo para hoy. Hoy día estaba destinado a ser mostrado en este programa. <risa> que, Cuéntanos un pronto, poco qué no. es lo que trae este, este desodorante y qué... Eh... Como ¿Para qué tipo de persona está como creado? a ver Para ya, mira, alguien este que alguien que se identifique porque... y lo quiera, eh, nos hable por interno. <risa> claro, es creado. Miren, lo que pasa es que comenzamos también en este estudio, y lo primero fue empezar a sacar como el bicarbonato justamente del desodorante, y ahí empezamos a encontrar otros elementos. Y lo primero es como ya, hay que cuidar la piel. ¿Cómo la cuidamos? Entonces ahí nace la, la manteca de carité, el aceite de caléndula, el aceite, el aceite de caléndula que además es maravilloso para la piel, con el aceite de almendras, ahí tenemos como la parte ya creada como aceitosa, pero a la vez necesitamos que se pueda manipular y que no cuando lo tome se me en las manos, entonces ahí entra un poco en la manteca de cacao, que también es muy beneficiosa para la piel. Entonces ahí vamos integrando estos otros productos según la necesidad, la base del desodorante va a aumentar o a bajar, por ejemplo, el óxido de zinc, que es un elemento que te va a ayudar a no tener malos olores o a generar como bichitos en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, según el pH, es si va con más o con menos. Pero la base, finalmente, va siendo la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ir sacando? Podemos ir sacando ciertos elementos que te dan alergia, como fue el caso del bicarbonato, por ejemplo. Muchos desodorantes naturales son a base de bicarbonato. Nosotros sacamos ya ese elemento e integramos, por ejemplo, como te digo, la manteca de karité. Entonces la manteca de karité ya te genera un, una sanidad a tu piel naturalmente, una hidratación. Después, ¿cómo además conservo lo que mi cuerpo necesita? Con glicerina vegetal. Le integramos glicerina vegetal también. Entonces ahora ya tenemos este producto completito, que ya está siendo testeado por mí, por mi compañero Camilo, que ya si él lo aprueba, es que esto ya está maravilloso. <risa> Porque él es más crítico de los productos y que ya lo use y que lo encuentre fenomenal y que salga a trabajar, ya lo encuentro. Ya, ya pasó. ¿verdad? Ya pasaron los primeros testeos. <risa> Así que está buenísimo Y además este nuevo otro producto que, que estuvimos creando, que a través de los bálsamos labiales, el primero que creamos fue el bálsamo labial. Y el bálsamo labial también va ocupando con los, los mismos elementos base. También va ocupando la manteca de karité, también va ocupando la manteca de cacao, que es como, no sé si en la, antigua, la, la antigüedad, sí, cuando yo era niña se usaba mucho la manteca de cacao justamente para los labios partidos y la hidratación. Entonces volver a rescatar además todos esos elementos supernaturales que usábamos antes y llevarlos a un producto. Y ahí es donde justamente iban naciendo nuestros bálsamos labiales. Pero en estos... Envases, además que encontramos de Craft que son súper buenos y que es el la amar labial que trayendo, ¿no? Para que ellos es el mismo. <risa> que te humecta, te cicatriza, te hidrata y además para todas estas personas que somos propensas, por ejemplo, a los herpes, maravilloso porque lo estás hidratando permanentemente. Entonces además te ayuda a no tener esos como cosas muy feitas en la boca. Y bueno, a través del bálsamo también fueron solicitando a través de Zona Verde otros productos y van haciendo el perfume sólido, que tiene el mismo base, pero es perfume. Entonces, como chum, eh. te lo manete, ¿qué hay? Oye, oh, y es exquisito. Jamás a mí se me hubiera ocurrido un perfume sólido de repente, un alguien, un angelito haciendo la precio, de porque le no da vuelta? Maravilloso. Bueno, ahí también. <risa> sí, y no, ¿sí? es maravilloso fácil de transportar de venderlo trayendo eh. de, para los que toda parte, sí, y toda esta parte de como estos productos sólidos o que eh, tú puedes ocuparlo todo casi no dejas residuos es súper práctico como en espacio en comparación a antes o sea, imagínate que antes tenías como tu bolsita de neceser y ya como cada, cada cierto tanto tenías que cambiarla por una más grande porque ya no te cabía todo lo que necesitabas y ahora por lo menos en claro. mi casa es como que es tan poquito, es como que, que todo se reduce. y listo. Y está preciso y, además, y lo llevo de viaje siempre y no ¿sé? tengo problema. Y además que con un poco, además, o sea, no necesitas, no sé, por la, la crema, por ejemplo, la, la crema en barra que fuimos creando ahora, no necesitas la crema, o sea, una pasada, por ejemplo, de la de la esta está hecha a base de cerilla para que quede más durita además. Qué maravilloso. Pues, Te lo pasas en la piel y sería y no necesitas nada más. Entonces, además, bueno, aquí tiene además la, la mirada de que uno no va a cobrar más allá de lo que realmente, o sea, el precio justo. Entonces uno realiza sus productos con todas estas cosas que nosotros les estamos comentando, pero a la vez en el precio, en el precio justo. Entonces, para aquella persona que lo recibe, también está pagando lo justo y le va a durar, porque todos estos productos con un poco está, entonces de repente claro, nosotros llegan de nuevo las personitas a buscarnos en tres meses más, porque les dura mucho el producto, entonces claro, si tú no miras por el lado del negocio, así como, pero son tres meses es un poco más lento el consumo pero a la larga, tú sabes que vuelven y vuelves buscando el producto que te hizo bien que y te duró N, que fue la mejor experiencia, yo creo que eso, eso es. cualquier cosa exacto sí, pues eso es, eso hace, hace así vuelve, llegó un Llegó un cliente, y se lo comenté a, a Karina, llegó y para nosotros es un desafío que los hombres elijan este tipo de productos. Es como que la mujer está siempre más abierta, pero los hombres que eligen rápido son como los más viajeros, los que están, o los que están más abiertos a, a este tipo de de innovar en cosmética natural para ellos, que lo encuentro fantástico pero este caballero me llamó mucho la atención porque era alguien así como muy reacio a eso, pero como que él, lo que lo movía era todo el tema ecológico, entonces estaba ahí en la tienda y me miraba así como mmm. la, la desconfianza digo, la desconfianza, <risa> digo ya, si no le gusta, ve hacia a los más si no gusta, claro. usted viene, le devolvemos casa, el y dinero <risa> Y llegó el otro día, pero feliz, así, oye, me encantó, el de hecho se llevó como la muestra más chiquitita que tenemos, el, para probarla y ver, y después de, llegó de y champú. dijo, de champú, ese de 45, y después llegó el otro día, y, y así, ese mismo formato, y llegó y me dijo, ya, ya me gustó, y se llevó más, y ahora súper entregado, como, ¿qué más tienes? Cuéntame más, voy a llevarme más cosas a mi casa, y ahí me empezó a contar de su hijo, que era alérgico, que no sé qué, entonces con eso, eh, también te das cuenta de que te tenemos, o sea, eh, nosotros todos los testeos que hacemos antes de llevarlo a la tienda, bueno, obviamente son gente muy cercana. Yo, Nos tarde. Somos, somos estamos somos nosotros mismos. Y, y en base a ello hemos, hemos creado sí, chicas. Marcelo. Sí, no, levemente se haya detenido y la, la transmisión, pero mire, sirvió justo porque tengo una pregunta y no haya podido interrumpirla porque el tema está súper interesante, voy a hacer una pregunta para Cari de parte de Carmen López, me dice, mi hija tiene problemas de transpiración en las manos, tiene nueve añitos, ¿qué me recomienda eh, para ella? Ya que para no utilizar cualquier tipo de jabón o cremas, ¿Quién me recomienda? Le transpiran mucho sus manitos, especialmente lo cual obviamente la incomoda. La señora Ay, o señorita claro. Carmen López. Hola Carmen, ¿cómo estás? Yo también tengo un pequeño Valentín de nueve años. <ríe> y mira, ¿sabes qué? Ahí en este caso eh, todos los productos que contengan como bases muy aceitosas, en realidad ahí no te convienen porque van generando aún más sudor. En las manos. Entonces, estos mismos elementos, por ejemplo, el que yo les comentaba, que es este desodorante en barra, lo puede usar como tipo, así como cuando usábamos el talco con los pequeños, usarlo como de la misma manera, ¿ya? Ah, ya, como en las manitos, un mini poco más que nada, porque además como son súper naturales, lo que va a hacer esto es que le va a ayudar a que su piel pueda como respirar igual, pero no sentir la humedad que le moleste. Ya, pero a la vez tiene que ser tan poquito para que no le queden como sus manos como blancas o con, pori, como con poros del elemento. Entonces, por un lado, está justamente ese como tipo de desodorante que puede usar o los elementos que son mucho más en polvo. Por ejemplo, hay como, como tipo talco, como te digo. Hay, sí, eh, hay una alumbre de desodorante en polvo de alumbre que sirve. Claro que sirve justamente para eso. Entonces, son elementos en barra o elementos en polvo, cosa que no le genere más sudoración a sus manos que naturalmente van a sudar. Ya, eh, no sé si quedará como clarito desde ahí. Ya, y, y obviamente reiterar dónde puedo adquirir esto, estos productos, pues. Ahí, con estas tías bellas de Zona Verde, por Exacto. supuesto, en el espacio cóndeles están todos estos oh, elementos. O Zona Verde spa.cl también, pues también en nuestra ahora la nuestra tienda física ¿Cuál, ¿cuál es el nombre específico me dice por acá que dice que justo está se le, se le va a la internet de repente y me dice ¿cuál es el el nombre específico del producto tenemos dos como dice Karina ¿Ya? puede ser el desodorante en barra o este eh, desodorante de alumbre en polvo ah, ya. que eh, también ahí lo puede adquirir nos puede hablar por interno, no hay ningún problema y la vamos asesorando, porque también tiene que ir testeando si el, los productos que va eligiendo le hacen el efecto adecuado mm. o que no le vaya a producir alguna irritación extra. Pero por lo bueno. menos nosotras hemos tenido un buen, buen resultado con lo que es el desodorante en polvo de alumbre. Mm, yeah. eh, no tendríamos como, a, hasta ahora no tenemos ningún inconveniente. Pero siempre claro. es importante ir testeándolo de a poquito, como decía Karina. Claro. Como que siempre, como de a poquitos, ir viendo el efecto. El efecto no va a ser de un día para otro. O sea, hay que pensar que esto es a largo plazo. O sea, por lo un menos hay que estar probándolo. Exacto. Porque en sí, eh, si ve un resultado en inmediato, puede que sea momentáneo y después esto se, o se mantenga o cambie. Entonces, por eso siempre hay que ir como de a poquito testeando para poder integrarlo en su rutina. Claro, y además súper eh, bueno también el caolín o la arcilla blanca. La arcilla blanca, que justamente también es un elemento base de los desodorantes, también sería súper bueno, y ese es un polvito blanco el caolín. Es un polvito blanco que se utiliza para varios cosméticos naturales de desodorantes, eh, pasta dentales, entre, bueno, los champús para la piel sensible, también están hechos en base de caolín. Entonces ese también eh, le puede servir como, como tipo talquito. Para la pequeña, y que ella sola además va a ir poco a poco acostumbrándose a autocuidarse permanentemente. Ya me dice que muchas gracias por acá en el WhatsApp y se va a poner en contacto ahí seguramente con la página web o con la chiquilla en el teléfono de Zona Verde. Qué bueno, bueno perfecto, Carmen. Feliz. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, entonces, ¿vos? Marcelo, ¿cómo andamos de tiempo? No, nosotros te ya sabes. Así diez, conversando, no, sí, que, está súper bueno el tema. A lo que tú nos digas. Diecisiete sí, treinta, chiquillos, te saben que ya, ya se ganaron ya. La, se ganaron bien merecida la hora, así que no hay problema. Cada vez que no nosotros nos ponen play, más. no, somos las peores las tres. Nos ponen play no, podemos aquí, estar aquí. Así que si no quieren hacer sí, preguntas más, mejor pásenlo más entretenido. Sí, sí, si alguien por ahí tiene alguna duda, inquietud, no sé, con su tipo de piel o algún problema capilar, eso nos llega muchísimo. Así como que nos llega, eh, tengo caspa y yo siempre les hago la siguiente pregunta: a ver, ¿qué tipo de caspa tienes? Como que quedan así como eh, caspa y Blanca, no por <ríe> sale. Sí, sale. No es que y uno le explica que uno tiene que tener en cuenta si es una seca o es grasa, siempre hay características que eh, suman para poder decir, ¿sabes qué? Ya, necesitas este tipo de champú o necesitas este tipo de producto, y así ir calmando y nutriendo tu, por ejemplo, tu cuero cabelludo, o tu piel, y tener como esas como características, por eso era como súper importante cuando decíamos el conocerte. Y la tercera pregunta, a ver, ¿qué tipo de piel tengo? ¿Qué pH tengo? A mí me pasa mucho, ahora que hablaste con lo del perfume sólido, que mi pH como que tiende a ser como eh, aromas más dulces, que no siempre me gustan, o aromas que no se fijan. Entonces, sí. claro, para mí es como que, puta, tengo que andar con la botella del perfume, que va mira era como que lata andar con toda esa aparataje, cuando podría ser un ya y se fije. Pero no, así como yo, yo sé que hay muchos o hay algunos que se les fija con un poquito, entonces uno de a poquito va conociéndose y eso es súper importante. Al momento que tú compres es cuando cada vez que nosotros decimos con la, la Joana el toma de conciencia no solo tiene que ver con lo que está afuera, no principalmente lo que está contigo qué es lo que requieres tú, qué sabes lo que no, eh, lo que no te hace mal, eh, qué puedes consumir realmente, qué quieres transformar, que a través de eso podemos ir guiándote y dándote pasos ahí importantes para avanzar como seguro en, este, en esta transformación de la cosmética o cualquier producto sustentable, aquí tenemos una variedad gigante, eh, los pueden seguir vitrineando en nuestra página web. Y además es súper sí. importante lo que dices, Nati, porque... Eh, esta cosa de la desintoxicación de tu cuerpo, como hablábamos en un comienzo estamos llenos de toxinas toxinas a través del alimento, del aire de, de la vida de la emoción que nos generan ciertas cosas, entonces estamos llenos de toxinas entonces también es súper importante comprender que cuando entramos en el camino de los elementos naturales primero tenemos que pasar por una desintoxicación, ya sea a través de la cosmética natural o de las terapias complementarias o de la aromaterapia todos esos elementos primero debemos generar una limpieza. Y justamente el producto no podemos pedirle que de un momento a otro haga lo que tenga que hacer. O a lo mejor tu, tu piel y tu cuerpo es tan bondadoso y que lo va a tomar inmediatamente y va a ser un ejercicio rápido y listo. Pero otro a lo mejor va a demorar un poquito más. No, no Entonces, también no estar maria. Exacto. Entonces también estar súper consciente de eso. ¿Ya? de que primero tenemos que desintoxicarnos. Si yo voy a usar un champú natural para pelo graso, tengo que comprender que llevo toda una vida utilizando el otro champú, entonces estoy llena de sulfato, estoy llena de cosas en mi cabeza, que el champú no te lo va a sacar a lo mejor a la primera, como digo, puede que sí, quizás tu piel es tan maravillosa y tu pelo tan bien que lo va a sacar rápidamente, pero hay otros que se van a demorar un poquito más. Entonces también ser constantes en ese autocuidado, confiar que lo que estás haciendo es para ti, entonces sigue haciendo, no, no te auto boicotes y vuelvas a comprar este elemento súper químico que finalmente todos los días va a tener, seguir teniendo el pelo graso porque tu pelo lo necesita tanto que te va a durar un día y al otro día yo me levanto y otra vez tengo la raíz súper grasa. Y después me lo tengo que lavar todos los días porque mi cuerpo se acostumbró tanto a este elemento químico que cada vez es más graso. Así que también ojo con eso. Eso es como un mensaje que hoy día, nos vamos a querer generar. Nosotras es decir, mírate, siéntete y además sé resiliente en tu autocuidado. No te auto boicotees. Prueba. Si no es ese elemento, a lo mejor es otro. Está bien pero no te boicotees y sigas eh, llenándote de más químico o comprando cosas, como les digo, que son carísimas, de repente estos mismos productos, chiquillos y tiquillas, están en otros lados, con marcas súper famosas, y son carísimos, y si yo me voy a, los a lo que tiene como elemento, ni siquiera es la mitad de los ingredientes que tienen, por ejemplo, los champús sólidos que nosotros estamos entregando ahora. Chica, y es la mitad, sí. Yo tengo una Chica. pregunta, Mire, sí, con pues. todo lo que está hablando Karina, me, me, me asaltó una duda. Eh, yo hace como cinco años ya que no, no me afeito. Eh, ya tengo una barba, me la bajo todo. Eh, y obviamente en estos cinco años también, al revés, ya no tengo mucho pelo. ¿Ah? Eh, me intenté <ríe> el, el pelo, pelo se largo. fue hacia abajo, o sea, me, me, me dejé el pelo largo <ríe> un tiempo, pero igual no podía obviar la, la peladita que tengo. Pero la, la consulta es la siguiente. Eh, ¿Se utiliza el mismo champú para pelo? como para barba, tiene que ser diferente porque la, la piel de la pera, de la cara, no es la misma que la del casco. Eh, ¿Hay alguno que sirva para ambas cosas? Porque la pregunta es que lo hacemos muchas veces el hombre, decimos no, si me lavo todo nomás con el mismo champú, no, pásame el bálsamo nomás, no te preocupes. Claro, lo importante es que se, se esté limpio, pero, pero la, la verdad es que, claro, el pelo puede estar limpio, pero la piel puede sufrir, como dice Natalia, otro efecto. Es una pregunta que yo creo que muchos dicen, oye, oh, yo tenía ganas de hacer esa pregunta, pero no me atrevía. Y la verdad es que ¿qué pasa? O sea, buenísima, claro, entonces, eh, eh, tener hay diferencias, hay algunos que son para ambas cosas, no sé, ahí, ahí cuéntenos porque yo creo que aparte de mi persona claro. Hay muchos que van a estar escuchando esta respuesta Es que claro, no, pues son distintos La piel de tu cara es distinta a tu cuero cabelludo Son totalmente diferentes Entonces el cuidado de tu cara también va a ser distinto a Al cuidado de tu cuero cabelludo Y lo que vas a dar directamente a tu cuero cabelludo Entonces en este caso si quieres utilizar el mismo producto para ambos dos Ahí te tienes que ir por el lado que tenga piel sensible si tiene piel sensible, te va a ayudar a ambos dos lugares, ya sea la cara o tu cuero cabelludo, ¿ya? porque siempre va a tener elementos mucho más suaves para tu piel. ya Y uno por un lado es eso, y por lo otro, por ejemplo, hay muchos champús sólidos que son a base de aceite de coco. En el caso de los que nosotros vendemos, no, pero sí en el caso de los productos que están como en todos lados. Y el aceite de coco no es bueno para tu cara, así como directamente para uso permanente. Mm. Entonces, lo que hay que ahí informarse finalmente, o preguntar cuando uno va a ver, justamente es eso. Este producto me sirve para ambos dos, porque si yo pregunto, si veo que tiene aceite de coco, ya sé que para mi cara, ya sea para un aftershake, por ejemplo, ya no es tan bondadoso, porque me puede ir muy fuerte, me puede generar aún más grasa, o me puede tapar los poros, ahí hay distintos elementos que no son hechos para eso. Ya, entonces, por un lado, como te digo, no todos los productos es para todo, y si quieres en la rápida, porque me voy de viaje, porque en realidad yo me baño en la cortita y quiero hacerla súper cortita, te vas a la segura con un elemento que sea para piel sensible, porque el de para piel sensible siempre van a estar a base o de aceite de caléndula o de aceite de almendras, y eso no te va a provocar ningún problema. Entonces, el coco no me sirve para la barba porque yo soy de duchas largas. Así que. Ah, entonces, <risa> no. No. Yo soy de <risa> yo, larga. no se lo recomendaría. En la barba me he <risa> hecho una, dos, tres veces champú. En el pelo, poco menos, pero en la barba me he <risa> hecho bastante. Porque con la barba bastante limpia. Como tiene que ser, higiénica, todo. Entonces, eh, eh, y justo estoy usando un champú de coco. Ah, pero es distinto. <risa> sí. Es distinto champú el el... de coco. Sí. Que puede ser el aroma. Sí. A que sea en base de ah, aceite ah, de coco. Ahí mire, es ojo. importante. Y lo otro. Chiquilla, disculpe, pero eh, yo creo que el tema del jabón ahí parece que se, no, se nos anduvieron justo yendo las chiquillas, pero ahí vamos a ver si regresan, por supuesto a través de Zona Verde así que justo se nos, se nos fueron un, un, un cachito ahí la, las chicas pero ya las vamos a tener de vuelta ahí con Zona Verde por supuesto hasta ahora de la tarde así que estamos en Radio Maipo Buena Alerta a esta hora a través del programa Zona Verde compartiendo juntos te eh, diversos temas. Ahí sí, chicas. Miren, justo. Ahí está, ahí está. Ahí sí. volvió, volvió a ver. Ah, sí, ahí sí. Ahí, eh, sí. Ahí, ¿ahora? ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí. sí voy a cerrar Perfecto. el WhatsApp porque ya, entonces... que, que estaba viendo justamente esos temas, eh, eh, les le, le consulto, chicas, o más bien ahí a Karina, o a la que me pueda responder, el jabón es recomendable para la barba, ¿no? Porque de repente me pasa que yo uso el champú para el pelo y de repente uso jabón para la barba. Es que, mira, si finalmente lo que pasa es que el champú está en base a diferentes como tensoactivos, ¿ya? Que esos son destinados para tu pelo. Entonces, claro, el, el jabón te va a limpiar, pero no te va a ayudar, por ejemplo, a ese brillo, a la limpieza de la grasa o de los a, o, olores que toma el pelo, que no toma tu piel, ¿ya? Entonces, claro, puedes usar el jabón y te va a quedar a lo mejor brillosito y sedosito, pero para estas otras cosas que es justamente para cuidar el pelo como pelo, ya que, que todo no quede como agrietado, como abierto, que crezca natural y bonito, el jabón no te lo va a dar, ¿ya? Te lo va a limpiar, pero no te va a dar este otro elemento, que sí te lo va a dar un champú sólido en este caso, como el que estamos hablando. Ya, porque ahí sí está base de tensativo, entonces eso te genera una espuma que te va a limpiar y te va a limpiar como a profundidad, que es justamente para el pelo. ¿ya? Chicas, gracias por darme estos minutitos, porque la verdad que ya quedé claro que la barra de repente, por eso es que está un poquito áspera, se le echa jabón. Obviamente eh, hay, que, hay que tratarla con más cuidado todavía. Así que, Natalia, Joana, adelante, Cari, porque me han dejado, pero oiga, voy a entrar son a zona verde de algunos productos porque hay que cuidar bastante la barba y, y lo otro también Marcelo que se le puede sumar dentro de la rutina al cuidado y la barba es por ejemplo algún aceite como para hidratar el pelo, para hidratar la piel que está debajo de la barba uh -huh. eh, por ejemplo nosotros tenemos uno de con aceite de almendra y con algunos aceites esenciales que son especiales ahí para estimular también el cuidado, la hidratación porque a veces también dependiendo del tipo de champú que usas como que se reseca ese pelo y no está sedoso, está medio pajoso, o de repente Duro. no, no, no, no, no, sí, agradable, no al, es agradable no es agradable no es lo mismo que tu cabello, entonces para eso también eh, nuestra, también tenemos una línea ahí de cuidado para así como masajear hidratar con un par de gotitas ahí, eh, aplicándosela en la barba también funciona entonces también Entonces eso es importante, mira, aquí han abierto varios temas como de ¿de qué hacer cuando yo requiero eh, comprar algo? Por ejemplo, para el cuidado de la barba, ya sabemos que tenemos que ver qué tipo de piel tenemos, eh, qué características hay en mi piel, en mi cabello, entonces son cosas que al momento de tú vayas a comprar, lo notes, sepas, lo tengas presente, porque así puedes elegir un buen producto, depende de que a veces a, a, unas, las elecciones son como ensayo y error, entonces como que de repente algo y ya puede ser maravilloso, pero no te funciona a ti, porque claro. no sé, tienes alguna característica distinta. Entonces, por eso es importante conocer. Ya como claro. a modo de, de ir cerrando, Joana, eh, ah, te dejo ahí abierto el micrófono para que tú hagas P el... Puedes hablar. Y aproveches. Sí, <risa> <risa> que no, tan calladita este programa, estaba bastante ahí escuchando, haciendo todo el rato, sí, sí, sí. Así que dale no va, ahí para que cierres el programa aprendiendo, aprendiendo con ustedes, aparte que ambas dos generan productos en la línea en zona verde, entonces también es, es re importante saber, Natalia hace algunos tipos de aceite, hace algunos tipos de aromaterapia, Karina también nos provee aromaterapia, más los champús, crema, y por ahí lanzamos hoy día un producto que estaba ahí es, en testeo, es, probando, y hoy día la... Siempre Radio Maipo tiene su, su yayita y, pum, lanzamos el producto nuevo en este momento. Así que, para la gente que está interesada, importantísimo, eh, acérquese a nosotros. Estamos en Avenida Condel, 1368, Local 7, en Providencia. No en Condel, y en Buina, en Providencia. Y, uh -huh. eh, y también Gracias. puede escribirnos en nuestra página web, en www son Verde CPA.cl y como dijo Natalia al principio, están los dos globitos de WhatsApp y nos pueden preguntar en forma directa, de hecho aparece, ¿Quieres hablar con Natalia? ¿Quieres hablar con Joana? Bueno, ahí estamos nuestros dos teléfonos y nos puedes hacer preguntas. De todas maneras, tenemos una muy buena noticia. El próximo miércoles también nos va a acompañar Karina para seguir hablando y profundizando de este tema. Así que si quedaste con alguna pregunta o bien ves nuestra repetición el día sábado a las 10.30, eh, te invitamos a nuestro próximo programa el próximo miércoles a las 4.30 porque vamos ahí a detenernos en cada producto cómo usarlo y también hacer estas preguntas. A ver, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué pasa si yo tengo esto otro? Así como nos preguntó nuestra amiga Carmen López, que ahí nos hizo una pregunta, o Marcelo ahí estuvo interactuando con nosotros, muchas veces no, no o sea, creemos que es una pregunta tonta y hay veces que mucha gente se hace la misma pregunta, pero nadie se atreve a hacerla. Así que también para nosotros es súper importante porque de pronto vamos también entendiendo y podemos ir abarcando más, eh, más gente en, nuestro, en nuestros productos. Entonces eh, queremos darle las gracias a cada persona que nos, nos estuvo escuchando, nos estuvo mirando, eh, a toda la gente que nos acompañó también en todo este testeo que estuvimos haciendo hace aproximadamente, Karina, dos años más o menos que estás con nosotras. Un poco más poco menos más. con ustedes dos años generando los productos sí. yo creo que ya como bueno desde que como que nació Valentina hace como nueve años que empecé en el descubrimiento sí tú llevas como nueve años pero claro, con Zona Verde como pero con dos zona años. Verde. claro entonces también es como un, una gama de aprendizaje que, que, estu, que estuvo Karina entre especializándose, viendo y que también conozcan que detrás de un producto hay una persona, una familia hay un corazón detrás todo hecho a mano, además. Exactamente. Y lo otro que quería agregar de todo lo que hemos hablado es con respecto a la palabra orgánica. Es como cosmetiquería orgánica. Y por qué nosotros hablamos de orgánica. Y básicamente tiene que ver solo una distinción. La orgánico es todo el proceso con respecto a eh, la parte productiva. Sí, desde el momento que se con, está la semilla hasta la extracción del aceite es un proceso sin ningún químico. Entonces, ¿eso ¿qué quiere decir? Que toda la planta o la flor se mantuvo en condiciones, en ambientes naturales, con productos que fueron, que son orgánicos, sí, que no hay ningún componente químico para mantenerla. Entonces, por lo mismo... Exactamente, entonces por lo mismo la, el trabajo de la tierra es un trabajo muy respetuoso donde eh, se conectan las plantas de, de, de una manera tal que no intervenga una con la otra, entonces todo un proceso de cultivo consciente y de ahí sale la extracción de los aceites. Y por otro lado, aunque ustedes no lo crean, y esto como ya más químico, y la otra vez estábamos hablando con una chica también que extraía más aquí, muy artesanal, o sea, extraer un par de gotitas de un aceite es una enormidad de flores Entonces, Elemente, también entender claro. que, que es un trabajo muy artesanal y que todos los productos que nosotros utilizamos están bajo una certificación. Entonces, por lo mismo, eh, es un producto que está... Eh, está pasado por muchos procesos antes de llegar a ti entonces no por ser artesanal, no por ser hecho a mano no estás siendo pensado en un trabajo bien profesional que hay detrás entonces quitemos un poquito ese paradigma que hay con respecto a estas cosas más naturales y un poco lo que hemos hablado en otros programas como quizás la mentalidad de decir bueno yo usaba esto porque antiguamente o no había dinero, qué sé yo es soltar eso, porque si estamos volviendo a utilizar cosas de la naturaleza, es porque hay algunos que nos dimos cuenta que utilizando otras cosas no nos estaba haciendo tan bien. Entonces empezar a recuperar lo nuestro y la conexión con nosotros mismos. Nosotras estamos todo el tiempo hablando de eso, como interno-externo, interno-externo, porque de cierta manera fue también nuestro autodescubrimiento y el por qué nace Zona Verde, porque también nace emprendimiento Karina. Karina tiene paralelo al emprendimiento que se llama Polo Maiken, por si, la, si quieren seguirla también en sus redes sociales. Tiene su Instagram, hace dos o tres años ya nos aliamos, ya está junto con nosotros creando los productos. Eh, entonces es un, un crecimiento mutuo, así que queremos agradecerte de corazón Karina este aprendizaje. Sé que por ahí hay un montón de cosas que nos tenía preparado para hoy día, lo dejamos para el próximo miércoles para que queden ahí expectantes, y así también saber todos los productos que tenemos en Zona Verde. Eh, tenemos desde cremas, como decía Karina, arcilla, desodorante, champú, jabones, y una gama de productos todos orgánicos, naturales y artesanales. Natalia, ¿algo que agregar antes de irnos? Como todos los miércoles, siempre digo, es, hoy es un buen día para empezar tu vida sustentable, así que cuando gustes, llámanos, infórmate, conoce, toma conciencia, busca tu mecanismo para generar tu vida sustentable. Así que yo por mi parte, estuvo increíble el capítulo, y que nos vemos el próximo miércoles. Karina, y tú, un mensaje antes de irte, ¿qué le dirías eh. a la gente que nos está escuchando? Perfecto. Primero agradecer por, por darnos el espacio, agradecer porque podemos, no sé, dar rienda suelta en realidad a toda la locura que, que tenemos en nuestra cabeza y poder tratar de contárselos y canalizárselos a ustedes. Eh, gracias a la radio también por permitirnos este espacio. Y bueno, acá estamos súper dispuestos a lo que requiera nuestra idea. Yo soy profe de base. La idea siempre es enseñar. La idea siempre es poder aprender también. Y todas las dudas que ustedes tienen, si para nosotros no hay respuesta, es maravilloso porque así seguimos aprendiendo. Así que dudas, tráiganlas. Si tienen otras ideas que nosotros podamos generar a través de generar un producto para ustedes, también háganlo. Porque el descubrir cosas de verdad que es súper bueno y no le va a ayudar a usted solo con su dificultad, así que le va a ayudar al otro, y se va a formar ahí un círculo virtuoso maravilloso. Así que muchas gracias, gracias, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos, y acá estamos, y no olvidar por supuesto que todo esto es justamente para autocuidarnos, para respetarnos, respetarnos nosotros, nuestro cuerpo y nuestro medio ambiente. Así que muchas gracias entonces agradecida a todos y nos vemos en nuestro próximo capítulo el próximo miércoles a las 4.30, también por Radio Maipo y win Alerta y todos nuestros canales asociados y no olvidar, no olvidar que tenemos la promoción de nuestro curso e learning, que por necesidades, eh, por buenas, eh, buenas ideas Éxito. ¿y ventas? Bueno. Éxito de ventas decidimos extender nuestro descuento, así que para que sigamos aumentando nuestra educación medioambiental, la generación de reducción de, de residuos, eh, inscríbete en nuestro taller y e learning de eh, ver mi compostaje, porque de hecho hay muchos que esta última semana han estado preguntándonos por lombrices californianas, Tuvimos ahí asesorando, nos fuimos, nos fuimos para para allá para cerca Puente Alto, La Florida, a entregar ver mi compostera. Entonces, en verdad hay una necesidad bien grande con respecto a la gestión de residuos orgánicos, así que no te pierdas esta oportunidad y el curso nuestro está al 50% de descuento. Así que nos vemos el próximo miércoles. Karina, Natalia, nos vemos, y gracias a toda nuestra gente. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego.